El diputado de la provincia de Duarte por el partido revolucionario moderno Franklin Romero aseguró que la ley que prohíbe el uso de juca en lugares públicos y privados propuesta por la diputada Miledy Núñez debe de ser sometida a un proceso de modificación. A prohibir la JUCAS también tendríamos que prohibir las jeringas, sino lo que hay que regular el uso que se le da a las JUCAS. Y por ende también tenemos que regular la entrada de la juca en el país, porque eso no se fabrica acá. Entonces inmediatamente el gobierno permite que entre y pague los impuestos, ya entonces lo están legalizando. O sea, es una cosa de contravía y que afecta también el derecho de, del empresario que se dedica también a, a la negociación de la JUCAS. NTN, su noticiero regional... Robinson Polanco